Saludos a todos. Mi nombre es Tamara Rodríguez, soy la responsable del programa de agricultura, ganadería, alimentación y desarrollo rural de SEO Verlife. Muchas gracias y bienvenidos a esta mesa redonda sobre el campo que queremos, una preocupación compartida entre SEO Verlife y las organizaciones que hoy nos acompañan. Antes de seguir, una petición para los oyentes. Para poder atender el mayor número posible de preguntas, dado que el tiempo de... disponible al finalizar la mesa redonda no va a permitir atenderlas todas, podéis escribir vuestras preguntas en el chat en el apartado de preguntas y respuestas y os responderemos personalmente por email. Bien, pues para esta mesa redonda del campo que queremos, tenemos con nosotros a cuatro personas de diferentes organizaciones ligadas al medio rural, a las cuales voy a dar paso para que se presenten ellas mismas y presenten el objetivo principal de la organización a la que representan. Si os parece bien, podéis responder en el siguiente orden. Mila, Manuel, Julia y Aina, adelante. Eh, gracias por, eh, por animarnos a participar en esta mesa redonda. Eh, y bueno, eh, mi nombre es Mila Martín, soy la responsable de proyectos eh, nacional de, de Recerra y también de la Antena Regional de Madrid. Eh, bueno, según se recogen en los estatutos de nuestra asociación, una Asociación de Municipios, eh, denominada eh, Territorio Reserva Agroecológico, Red Terrae, eh, nuestra finalidad principal es el impulsar actuaciones dentro del ámbito del desarrollo sostenible, la biodiversidad y el cambio climático y todo ello a través de un objetivo principal, que estaría orientado hacia la activación de políticas públicas locales que pongan en valor la cultura agraria y la soberanía alimentaria de los territorios mediante lo que llamamos los planes agroecológicos locales. Recerrae, bueno entiende que la transición económica hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles es prioridad en estas políticas municipales y todo ello actuando a través de las competencias que los municipios tenemos eh, atribuidas. Así pues, con ello dinamizamos y activamos el acceso a la tierra, tierras en desuso eh, para, eh, para destinarlas a la producción agroecológica a través de un banco de tierras online. Promovemos y desarrollamos la recuperación del paisaje agrario conservando la biodiversidad y custodiando el territorio y sobre todo lo que hacemos es crear nuevas oportunidades eh, de empleo y vida favoreciendo comunidades de acogida que asienten en población y hagan que se mitigue esa brecha de cambio ciudad y todo bajo el paraguas del concepto de agroecología. Gracias, Mira. Hola, buenos días. Eh, bueno, soy José Manuel Delgado, eh, del Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, una organización eh, profesional agraria que tiene como principal objetivo dar visibilidad, valorizar, representar y defender al modelo de agricultura familiar frente a otro tipo de modelos eh, diferentes. Consideramos que la agricultura familiar es un modelo sostenible eh, que estructura y es la mayoritaria en nuestro, en nuestro campo. Y bueno, eh, nosotros eh, pretendemos eh, promover y defender este modelo tanto a nivel eh, estatal como en instancias a nivel europeo y eh, también a nivel mundial, porque estamos también en organizaciones eh, a nivel mundial. Eh, nuestra defensa del modelo de la agricultura familiar va más allá de la propia actividad agraria. Eh, es un modelo social involucrado totalmente en el, en el medio rural y, bueno, pues por eso eh, planteamos no solamente cuestiones relativas a al, los al propios sectores eh, agrícolas y ganaderos, sino también a toda la problemática y disiográfica que hay en el medio rural desde el punto de vista de falta de equipamientos, falta de estructuras y gestión del territorio. Gracias, José Manuel. Julia Bueno, la Fundación Nueva Cultura del Agua es una organización ibérica que está compuesta por en torno a unas eh, 200 eh, personas expertas de distintos ámbitos, desde el ámbito, digamos, de universidades y centros de investigación, pero también del ámbito de la administración pública, del ámbito de los movimientos sociales y las organizaciones de defensa del agua, de las redes ciudadanas y también de la actividad privada. Y lo que nos une es el convencimiento de que necesitamos un nuevo paradigma de, de percepción y de gestión del agua en España, una nueva cultura del agua que es ni más ni menos que la cultura de la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, donde los valores patrimoniales del agua incluyendo incluso los eh, valor e identidad identitario se pongan encima de la mesa en igualdad de condiciones, ¿no? Y para ello, pues eh, aplicamos perspectivas interdisciplinares desde el ámbito de la ciencias biofísicas, pasando por las sociales o las ingenierías, pero también incorporamos las perspectivas y las voces eh, más allá del ámbito científico-técnico, pues de ciudadanos, consideramos fundamental una verdadera transparencia en materia de agua, una participación pública activa que dé eh, voz y que dé eh, protagonismo a los actores sociales en las decisiones sobre el agua y para eso pues eh, desplegamos una amplia variedad de actividades tanto del ámbito de la investigación como también jornadas, procesos participativos y, por supuesto, atendemos también a esa dimensión de la parte más cultural, educativa e incluso del mundo del arte relacionada con el agua. Gracias, Julia. Hola, muchas gracias por invitarme a compartir este rato con vosotras. Uh, yo soy Aina Calafaz, uh, responsable de proyectos internacionales e incidencia en la SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que es una entidad sin ánimo de lucro y que pretende integrar a, a todas las partes o todas las... Sí, todas las partes integrantes del sector agrario eh, ecológico a nivel estatal, desde expertos en áreas de investigación como eh, representantes de, de la producción, de la transformación, la comercialización de, del producto ecológico, o sea, esas personas que están ahí todos los días trabajando para producir alimentos saludables y conservar el medio al, al mismo tiempo, y también desde el ámbito del consumo. Uh, como bien dice nuestro nombre, el principal objetivo es intentar fomentar y acompañar en la medida de nuestras posibilidades a, a todo el sector agrario, no solo a quienes ya lo están haciendo, a todo el sector agrario en la transición hacia unos sistemas agroalimentarios ecológicos saludables, sostenibles y territorializados. Uh, eso lo hacemos junto a todas las socias de SAE y, a la vez, junto a entidades amigas, tanto a nivel territorial como a nivel estatal e internacional. Desarrollamos diferentes actividades de generación y transferencia del conocimiento, uh, también actividades de difusión, divulgación y fomento de lo que es, son los métodos de producción ecológica. y también hacemos incidencia para que sean recogidas dentro de, de las políticas agroalimentarias estatales y principalmente estatales y europeas. Y también desarrollamos actividades de, para dar a conocer otros modelos de consumo que apuesten por este tipo de productos y por este, por este tipo de, de modelo agroalimentario. Estupendo, Aina. Muchas gracias a todos. Cuando hablamos del campo que queremos, nos referimos a un mundo rural vivo tanto para las personas como para la naturaleza. Sin embargo, parece que el campo está sumergido desde hace décadas en múltiples crisis, unas más específicas como el despoblamiento y la falta de rentabilidad agraria y otras más globales como el cambio climático y la pérdida de diversidad. Mi primera pregunta, y os pido concreción a un par de minutos cada uno, sería ¿cuáles son los retos para conseguir un desarrollo sostenible del medio rural en general y qué papel tiene concretamente la actividad agraria, que es predominante en estas zonas. Por ir variando el orden, podéis contestar en el orden inverso. Entonces, empezarías tú, Aina. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es asegurar calidad de vida para quienes viven y trabajan en el medio rural, empezando por garantizarles un ambiente saludable y equilibrado. Y también hay que asegurar un entorno de trabajo saludable para quienes trabajan la, la tierra. Eh, la actividad propia del, del suelo rústico, del medio rural, es la actividad agraria. Entonces, el papel que tiene la actividad agraria en el medio rural es fundamental y uh, deb debemos trabajar ya, uh, actuar activamente, para eliminar todo lo que son esas emisiones de tóxicos al ambiente y evitar la exposición a esos tóxicos por parte de las personas que viven en el medio rural. Y uh, además de trabajar en, eh, sobre el modelo productivo, hay que trabajar también uh, para garantizar el acceso a la tierra a las personas que realmente la trabajan. Rectificar este modelo agroalimentario que tenemos ahora, que lo único que ha hecho ha sido favorecer la concentración de la titularidad de las explotaciones en pocas manos, uh, que ha forzado a la industrialización de la producción agraria. Y uh, esto debemos hacerlo no solo a través de políticas valientes y coherentes, sino también a través de... Una, un cambio en nuestra sociedad, que seamos mucho más consecuentes con, con nuestras acciones y apostemos por otro modelo de consumo. Como no variemos el modelo de consumo, las productoras no pueden variar su, su modelo de producción solas y, y tenemos que hacerlo entre todas. Julia. ¿Cómo lo veis? Creo que está silenciada eh, bueno pues eh, yo creo que lo que no puede hacer el medio rural es copiar modelos urbanos por ejemplo como los desarrollos urbanísticos ¿no? necesitamos para el medio rural el medio rural necesita una vía propia de, de desarrollo que no copie modelos ajenos, digamos a lo que es el territorio rural ¿no? y que tampoco digamos eh, eh, adopte eh, modelos productivos intensivos que por desgracia son los que ahora mismo están colonizando muchas veces con capital ajeno estos eh, territorios urbanos, ¿no? por ejemplo a través de regadíos intensivos, eh, de ganadería intensiva ¿no? en zonas que eran tradicionalmente secano y necesitamos eh, un medio rural sostenible que tenga actividades propias que en primer lugar sean diversificadas y que respeten el territorio eh, en cuanto a los recursos naturales que tiene, tanto a nivel de biodiversidad, a nivel de paisaje, a nivel de fuentes de agua, como pueden ser manantiales, eh, ríos, acuíferos. Y eh, otra cuestión importante es, eh, bueno, ¿qué tipo de actividades podemos entender que respetan todo este tipo de, de recursos naturales específicos y propios del territorio rural? Bueno, pues eh, yo creo que tenemos que hacer una apuesta por lo que podríamos denominar la retroinnovación, es decir, aprender del pasado, pero para ponerlo en términos de presente y de futuro. Eh, a través, por ejemplo, eh, de producciones integradas agrosivo ganaderas que evidentemente no se trata de copiar literalmente eh, cómo, er, cómo eran estas actividades de hace 300 años, pero sí eh, poner en valor nuevas vías que sean también de producción integrada agrosivo ganadera eh, Optar por secanos extensivos tradicionales, igualmente no se trata de repetir exactamente eh, el mismo patrón de hace 300 años. Hace falta una, un plan de investigación y desarrollo de I +D para que el secano tenga en términos de investigación y de innovación eh, al menos las mismas oportunidades que durante décadas se le ha dedicado al regadío intensivo y que no ha tenido el secano, no ha tenido eh, planes propios de investigación. Eh, lo mismo podemos decir de la ganadería extensiva, las actividades forestales, la agricultura, es decir, todo un conjunto de actividades primarias sostenibles que, eh, podemos entender tradicionales y que lo que necesitan en ese sentido es un plan de investigación para que esas, esas actividades eh, puedan innovar y puedan ser una actividad de, de presente y de futuro. Pero esto no es suficiente. Además de tener esas actividades primarias, necesitamos un tejido económico más diversificado. El medio rural no puede mantenerse exclusivamente con las actividades primarias, aunque las actividades primarias deben ser fundamentales, deben estar en el núcleo de ese desarrollo rural, pero hemos de complementarlo también con otro tipo de actividades de bajo impacto, como es el sector servicios, el que tiene ahora mismo un enorme potencial gracias al teletrabajo, eh, a través también de eh, la apuesta por servicios públicos, que, que después pueden también demandar o, o traer o arrastrar Servicios privados, como puede ser una farmacia, etcétera, Y también, por supuesto, a través de actividades industriales, de pequeñas actividades industriales de bajo impacto eh, que se orienten a eh, crear valor añadido a las, a las actividades productivas que se realizan en el territorio de tal manera que la cadena de valor beneficie fundamentalmente al territorio y se quede en el territorio, ¿no? Y como decía, eh, activar lo, los servicios que evidentemente la gente no se va a quedar en medio rural si no tiene una buena conexión a internet, si no tiene guarderías, si no tiene un colegio de primaria, empezando por esos servicios públicos que luego eh, poco a poco puedan también ir dando paso a una reactivación de los servicios privados como puede ser... Eh, una oficina bancaria o una farmacia, como decía. Adelante, José Manuel. Bueno, pues eh, como bien decía Tamara, eh, deseando un, un medio rural vivo y sostenible, lo principal, entendemos nosotros, y desde el modelo de agricultura familiar, es mantener eh, una actividad. Eh, la agricultura familiar ejerce tres funciones, la social, la económica y la, la ambiental, eh, pero evidentemente si no hay una actividad económica rentable y competitiva, eh, no habría gestión del territorio y no habría una actividad eh, sostenible. Por eso es fundamental eh, mantener eh, la rentabilidad eh, y la competitividad de las explotaciones agrícolas familiares, porque es lo elemental, tenemos que tener un tejido... Vivo, económico, para que dé de alguna manera el lugar a una gestión sostenible del territorio. Por eso, eh, para nosotros lo primordial es tener unas políticas que garanticen eh, esa rentabilidad del modelo de agricultura familiar, sobre todo frente a otro tipo de, de modelos eh, más industriales. Y, por supuesto, el, el tema del reto demográfico eh, es, es elemental. Eh, tenemos media España que se está despoblando, eh, se está despoblando porque la actividad agrícola y ganadera prácticamente está disminuyendo a marchas forzadas con una población activa agraria de muy elevada edad, con falta de relevo generacional, eh, por eso es necesario fomentar eh, todas las acciones de, destinadas a los jóvenes eh, y sí, también a las mujeres rurales. Y luego tenemos como otro reto importante el tema de la sostenibilidad, eh, pensando en el tema del cambio climático, fundamentalmente, y también la biodiversidad. Mila. Bueno, pues, prácticamente nosotros eh, no podemos estar más de acuerdo con lo que se ha estado comentando y, y, y efectivamente, hemos eh, detectado que esos retos van muy en la línea desde de, de, el punto de vista social, económico y ambiental, pues eh, vemos como elemento principal que, que bueno, el reto demográfico, ¿no? la viabilidad eh, demográfica del, del territorio, de los territorios eh, rurales y, y más hacia, hacia ese desarrollo sostenible es fundamental. Los municipios eh, y somos conscientes eh, en nuestra entidad de que se están despoblando, de que estamos perdiendo eh, bastantes efectivos eh, eh, poblacionales y, y, no estamos tanto y no se están tanto consolidando esa población local. Por tanto, sí que tenemos que desarrollar eh, políticas, políticas locales que hagan que a través de iniciativas y, y proyectos eh, donde no solamente el, el municipio, la, la, la administración local, sino también con la participación de, de la comunidad, hagamos que vayamos mitigando ¿no? esa, eh, esa, esa brecha para conseguir que al final sí que haya un relevo generacional, pero no solamente en la parte, en la parte de, económica, sino también en, en la parte eh, más de, de, de población. Es decir, que la gente venga, eh, eh, vea atractivo el espacio rural para que pueda, eh, pueda crear un... Bueno, pues un, un, un proceso de vida ¿no? y también de, y también de, de, de, de eh, profesional. Otro elemento principal, como bien se ha comentado, para nosotros desde el punto de vista económico y que para acabar con ese desequilibrio territorial e intentar cohesionar el territorio, entendemos que hay que hacer unas políticas que favorezcan la cultura del emprendimiento. Del emprendimiento y no solamente en el emprendimiento agrario, sino en diferentes ámbitos de actividad que haga eh, que bueno, se potencie ¿no? todas las, eh, las líneas estratégicas que tienen, que tienen los municipios dentro de lo que puede ser su desarrollo sostenible. Eh, por supuesto, mejorando comunicaciones, mejorando eh, las telecomunicaciones, que ya también ha salido aquí, es decir, eh, haciendo que el territorio también tenga eh, las bondades que, que, que cualquier otro territorio urbano eh, diferenciándonos de ello, pero que también eh, puedan, puedan ahí ejercerse. Atrayendo de esa manera eh, y, como bien he comentado en, en, a, anteriormente, eh, mejorando esas comunidades de acogida de, de esos nuevos pobladores a los que nosotros denominamos esa nueva ruralidad agroecológica que pueda venir a nuestro territorio a vivir y emprender. Y, y bueno, democratizando, por así decirlo, un poco todos los servicios y todos, eh, todas las líneas. Y, y, bueno, y también desde el punto de vista, desde el punto de vista medioambiental, eh, intentar bueno, trabajar eh, desde esas políticas municipales todas aquel, aquellas líneas que, que, que acaben eh, un poco con eh, mitigando ¿no? el cambio climático, haciendo que disminuyan esas producciones y esas actividades eh, contaminantes que devoran nuestro paisaje y devoran nuestro, nuestro entorno. La actividad agraria en los, en los espacios rurales es cierto que, que, que ha dejado de tener ese papel vertebrador ¿no? y de motor de desarrollo, pero ese es, yo creo, que un poco el, el desafío que, que, que ahora mismo la actividad agraria eh, necesita haciendo un poco eh, esa transición hacia un, campo, un cambio de, de modelo, de producción y de comercialización más justa, más local, eh, que valorice la identidad agricultural de, del territorio y ayude también, junto con el desarrollo rural, a esa transformación del territorio. Entonces, creemos que es una parte principal, pero que unida a esos tres ejes que hemos comentado, social, económico y, y, y ambiental, eh, bueno pues se puede generar ese desarrollo eh, territorial Muchas gracias a todos. Os preguntaba por los, por los retos del, del medio rural y a la par que los explicabais y veis comentando también parte de las de las soluciones, ¿no? de ¿qué es, lo que, qué es lo que necesitan y cómo podrían alcanzarse eh, para cubrir, digamos, abordar estos retos. Uno que me ha llamado especialmente la atención es ese equilibrio que tenemos que, que conseguir entre eh, recuperar la población del medio rural, pero a costa de qué actividades, porque ahora mismo bueno pues el campo se intensifica, pero... Eh, no fija del todo la población que necesita. Entonces, bueno, ahí habría muchísimo debate, estoy segura. No sé si desde vuestras organizaciones tenéis algún planteamiento eh, más concreto sobre, bueno, sobre todos estos retos que hemos hablado, si queréis aportar algo más a lo que ya habéis, habéis comentado. Vale, José Manuel. Sí, bueno, en cuanto al, a, a los retos que planteamos, eh, el principal es el bueno, el mantenimiento de una actividad que sea rentable. Y para eso es imprescindible que los agricultores prefieran unos precios justos por lo que, lo que están cultivando y produciendo y gestionando. Eh, estamos viendo cómo hay, hay un modelo eh, de grandes explotaciones, un modelo agroindustrial, con una actividad económica muy diferente, eh, más impactante y el modelo de agricultura familiar eh, está en peligro. Para eso es necesario no solamente políticas públicas que favorezcan la agricultura familiar, sino que se remunere adecuadamente eh, la actividad de los propios agricultores y ganaderos a través de unos precios justos que cubran los costes de producción, que se permita eh, de alguna manera eh, for eh, en fortalecer al agricultor y al ganadero como el eslabón más débil de la cadena alimentaria, que se puedan negociar los precios, el agricultor y el ganadero no puede trasladar el incremento que está viendo ahora, por ejemplo, de los altos costes de producción, eh, prácticamente está, eh, por así decir, vendido a lo que, a lo que puedan comprar sus, sus intermediarios, entonces es fundamental fortalecer ese sistema de, de comercialización para que tengamos, vuelvo a decir, unos precios justos. ¿eh? Por otro lado, eh, ante el tema del reto demográfico es mm, elemental tener una ordenación del territorio adecuada, equilibrada, eh, políticas que fortalezcan los servicios y equipamientos en el medio rural, habéis comentado anteriormente, eh, tanto equipamientos sanitarios, sociales, eh, redes de telecomunicación, innovaciones, pero también desde el punto de vista agrario, fortalecer eh, con políticas adecuadas, sea la PAC, sean otras, eh, determinadas actividades eh, son, que son sostenibles y que viene adecuadamente para estos espacios y sobre todo muchos de ellos que coinciden con zonas de montaña, con espacios naturales protegidos, entonces hay actividades como la producción ecológica, como la ganadería extensiva, como otras cuestiones que se pueden de alguna manera fortalecer y priorizar para estas zonas. Y por último, ante el tema del alto del, del cambio climático y sostenibilidad junto en cuanto a biodiversidad, eh, unos planes adecuados de adaptación al cambio climático para evitar que... Eh, estos efectos que llevamos sufriendo ya años y que estamos viendo que cada vez son más, más progresivos y más dañinos, eh, afectan justamente a las economías más débiles que es la agricultura familiar. ¿Alguien más? Me... Ahí no. Vale. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Manuel y lo que se ha dicho anteriormente. Yo eso añadiría que debemos parar ya de procrastinar uh, uh, y mantenir, seguir manteniéndonos o buscando excusas, ya sea la guerra de Ucrania, ya sea uh, bueno cualquier excusa, excusa que, cualquier evento que sucede lo utilizamos como excusa para mantenernos en este modelo productivo y a día de hoy ya no está justificado seguir utilizando determinados productos porque tenemos uh, alternativas técnicas perfectamente viables y que han demostrado que, que, para, que pueden ser, ser, que no solo son útiles para producir alimentos saludables y además de forma respetuosa con el ambiente, sino que también son más justos de cara a quienes lo las, las están aplicando, de cara a las propias productoras. Y, eh, en ese sentido, yo creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de que hay esa alternativa y, como decía José Manuel, apostar por consumir ese tipo de productos, pero desde las políticas también hay que ser más contundente a hacer cumplir con la normativa horizontal ya existente Cumplir con, con los grandes acuerdos internacionales, con la directiva Marco del Agua, con la directiva de uso sostenibles fitosanitarios y diría más, incluso si queremos que las, futuras, las actuales y futuras generaciones puedan vivir en el medio rural, tenemos que eliminar ya del mercado la, la comercialización de determinados productos, plaguicidas, determinado tipo de, de fertilizantes e incluso el tema de los herbicidas a día de hoy para tanto para temas de biodiversidad como de cambio climático, como para erosión de suelos, hay que tener en cuenta que un suelo tarda millones de años en formarse. Uh, deberían estar La comercialización de productos y servicios debería estar completamente prohibida desde ya, porque es, lo único que está haciendo es eliminar la fijación de carbono en el suelo y, y, y además está justificando falsamente como que es una lucha contra la erosión. Yo creo que mm, también hay que ya empezar a llamar a las cosas por su nombre y si tiene que ser sostenible, pues que realmente lo sea, que no se haga un uso perverso de, de los términos, porque si no acabamos no engañando al resto, sino engañándonos a nosotros mismos. O sea que Yo creo que hay que ser mucho más consecuente con, con, con las acciones. Mila, le habías levantado la mano. Sí, Bueno, eh, un poco desde, desde la parte del municipalismo, eh, eh, yo creo que, que sí que podemos fomentar eh, y, y, y, y, hacer, y hacer valer ¿no? eh, cómo mitigar estos retos que nos estábamos eh, planteando. Y aunque los municipios cada vez tenemos menos, y sobre todo los municipios rurales, ¿no? tenemos menos competencias, pues porque tanto la ley de, de bases de régimen local, como la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, eh, nos coartan un poco y nos limitan nuestras competencias. Eh, los, cuando hay voluntad política, cuando hay apoyo técnico, cuando tenemos, por otro lado, eh, alianzas con la comunidad local, eh, creemos que, que sí que puede ser interesante y muy productivo el desarrollar estas políticas eh, locales que ayuden a que ayuden a, a, a a, a, a mejorar ¿no? A mejorar esa, esa calidad de vida de las que hablábamos antes eh, en el territorio. De tal manera que, con poquitas competencias, desde parques y jardines, podemos hacer iniciativas muy relacionadas pues, desde los huertos, eh, huertos comunitarios, desde eh, jardines comestibles, parques agrarios, eh, eh, talleres de educación ambiental, concienciación con la población. Eh, desde las competencias de residuos, fijaos lo que, eh, que esta es propia de, de todos los municipios, podan, podemos llevar a cabo una eh, labor muy interesante relacionada con eh, el reciclado de los bioresiduos y transformarlos en, en un elemento principal eh, de, de compostaje, agrocompostaje, compostaje, compostaje com, eh, eh, doméstico, comunitario, etcétera, que haga que también mejoren eh, mejor las, las producciones y, sobre todo, el, el terreno. Eh, y, y competencias desde, desde la, para la comercialización. O sea, tenemos competencias en mercados, tenemos competencias en, en ferias que hagan que creemos espacios para que estas producciones eh, locales de proximidad, sostenibles, eh, se puedan, se puedan eh, comercializar en, en, en esos circuitos de, de proximidad, circuitos cortos, más directamente de productor-consumidor y eso es otra competencia eh, propia de, de los municipios. Por tanto, eh, creo que el papel, el papel de la, del territorio eh, también tiene que ser interesante eh, en que los, las entidades locales eh, trabajen eh, para y pro eh, desarrollar este tipo de, de, de, de políticas y que mejoren en todo momento, pues bueno, que los espacios efectivamente sean atractivos para que eh, el reto demográfico vaya, vaya perdiendo fuelle y eh, tengamos una mayor eh, implicación de esos eh, nuevos efectivos eh, urbanos que ya están bastante eh, tocados en, en las ciudades y que sí que quieren buscar nuevos espacios de... de, de, de de, de vida, ¿no? mejorando su calidad de vida y sobre todo eh, también esa, esa parte ¿no? más profesional de, de, de ello. Así que creo que los municipios también tienen esa labor y junto con otras entidades y otras redes eh, pueden ayudar a, a mitigar esto. Julia, adelante. Eh, sí, yo creo que ahora mismo estamos en un dilema eh, importante, ¿no? en un momento histórico importante donde tenemos ya que realmente... Eh, poner las cartas sobre la mesa y pronunciarnos sobre qué modelos agrarios queremos promover y queremos potenciar. Porque hay varios modelos agrarios y desde luego claramente hay modelos que son incompatibles con otros y es el momento también de optar. ¿no? Y en ese sentido, eh, antes estaba hablando de, de cómo se ha centrado totalmente la investigación en, en centros de investigación y universidades en el regadío y se ha abandonado casi por completo el, el secano de tal manera que ha habido en ese sentido una clarísima discriminación que además también aparece en otros ámbitos que tienen que ver con las ayudas económicas o, o con otros aspectos, pero es que incluso no hay tampoco un solo modelo de regadío, hablamos del regadío como si fuera una única realidad y ahí también hay modelos distintos, distantes y que también en muchos casos son incompatibles, ¿no? incluso hay eh, cierta fagotización, ¿no? cierta fagocitosis eh, de, uno, de un modelo de regadío sobre otro. Y en ese sentido es evidente que eh, eh, hay un regadío que es eh, compatible y que es aliado de la conservación de los ecosistemas, de la conservación de la biodiversidad y de la naturaleza, ¿no? y ahí están los regadíos históricos para demostrarlo. Unos regadíos históricos que no son tampoco ningún tema menor, que aproximadamente el 25% de los regadíos en España los podríamos considerar regadíos eh, tradicionales o históricos y que no necesitan demostrar que son sostenibles porque lo llevan demostrando desde hace siglos. Hay regadíos en España eh, cuyo origen se remonta a más de mil años ¿no? y por lo tanto claro que es posible eh, modelos de regadío compatibles con la naturaleza y con la conservación de los recursos naturales. ¿Cuál es el problema? Pues que desde hace bastantes décadas se están imponiendo modelos de regadío completamente diferentes, muy intensivos, que podríamos denominar incluso de carácter industrial o agroindustrial, eh, que se están instalando sobre zonas que nunca habían tenido regadío, como secanos tradicionales o incluso roturando zonas de vegetación natural de alto valor ecológico, y esto está causando muchísimos impactos, tanto en el territorio, en la biodiversidad, etc., como por supuesto también en los recursos hídricos, eh, porque se están consumiendo cantidades crecientes de agua y generando el agotamiento de manantiales, de manantiales eh, la sobreexplotación de los acuíferos y la reducción de los caudales en, en los ríos. Aproximadamente, al menos el 80, entre el 80 y el 85% del agua disponible en España es consumida por, por, por los regadíos, por el regadío y esto evidentemente supone un problema especialmente ante la situación actual de cambio climático, de creciente sequía, ya lo hemos estado viendo este verano, y de reducción continuada de los recursos disponibles debido al cambio climático, además una reducción que va a continuar en, en el futuro próximo y en el futuro lejano. No hemos eh, tocado fondo en ese sentido, los, los recursos hídricos se van a seguir reduciendo y esto contrasta con una realidad en la que todavía se sigue incrementando la superficie total de regadío. Y no desde luego con estos regadíos sostenibles, eh, familiares, eh, de valor ambiental, no, no, no. Sino con el otro regadío agroindustrial de grandes extensiones y muchas veces ligados a grandes empresas agrarias, ¿no? No, no siempre, pero en muchos casos sí. Entonces, eh, necesitamos, digamos, eh, parar esta dinámica que aún hoy, a fecha de hoy, sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo tanto a través de los cientos de miles de regalos ilegales que existen en el conjunto de, de, de, de España, como también incluso de forma legal. Por ejemplo, el Plan Hidrológico del Ebro prevé en torno a 55.000 nuevas hectáreas legales en la cuenca, a pesar de que el, todos los indicadores de presión y hídrica, o sea, de consumo de agua, por parte de la actividad, la actividad, pero sobre todo el regadío, en la cuenca del Ebro, en muchos territorios, nos están diciendo que existe ya estrés severo, con un índice de explotación hídrica superior al 40%, ¿no? que son los valores, son los indicadores que eh, fija la Agencia Europea de Medio Ambiente. Entonces, incluso en estas áreas se plantean nuevos regadíos. Por lo tanto, estamos yendo en una dirección totalmente opuesta a la de adaptación al cambio climático. A esto hay que añadir los impactos de este tipo de regadío eh, so, eh, sobre los ríos, por ejemplo, con nuevas infraestructuras que son muchas veces necesarias, como en y otras y también los impactos de esta agricultura intensiva, fundamentalmente de regadío, eh, sobre la contaminación por nitratos y pesticidas, de los suelos y de las aguas subterráneas. Hay que recordar que en diciembre del año pasado la Comisión Europea llegó a España a los tribunales de justicia precisamente por eh, este problema creciente de contaminación por nitrato de origen agrario eh, de las aguas subterráneas. Por tanto, necesitamos un nuevo modelo agrario alineado con una transición hídrica que pasa eh, eh, por reducir la superficie total de regadío y por cambiar el modelo de regadío para que podamos ser más resilientes, es decir, estar más adaptados al cambio climático y también para recuperar el buen estado de nuestros ríos y acuíferos, que ahora mismo en torno a la mitad incumple la directiva marco del agua porque no están en buen estado. La vía que hay normalmente se plantea desde las administraciones públicas para... Reducir el consumo de agua en el regadío es la modernización de regadío, sin embargo esta vía eh, es una vía fallida y no es que lo diga yo que lo diga la Fundación de la Cultura del Agua, sino que existe una enorme cantidad de publicaciones científicas pero también de informes y de experiencias recogidas tanto en España como a nivel internacional que muestran que en una gran mayoría de los casos la modernización de regadío no consigue ahorrar en el consumo total de agua y que en muchos casos aumenta estos proyectos de modernización el consumo total de agua porque se eliminan los retornos de río que antes iban a los ríos y que tras la modernización ya no vuelven al río y porque además normalmente se intensifica el cultivo de tal manera que aumenta la producción pero a costa de consumir más agua que vuelve a la atmósfera a la atmósfera en forma de evapotranspiración y esto además de decirlo, digamos, los eh, estudios científicos y las evaluaciones lo dicen también muchos informes de la Comisión Europea e incluso el propio informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Por lo tanto, en definitiva, no se trata de rechazar el regadío, sino en primer lugar de reducir su superficie total en segundo lugar, de diferenciar los distintos modelos de regadío, deberíamos acostumbrarnos a hablar de los regadíos y los modelos de regadío y no meterlo todo, digamos, en un mismo saco, de reducir sobre todo los regadíos intensivos de mayor impacto y de menor valor ambiental, empezando por los regadíos ilegales, desintensificar parte de esos regadíos intensivos legales y con respecto al regadío intensivo remanente, evidentemente no se trata de acabar ¿sí? o de transformar todo el regadío intensivo, pero sí que el regadío intensivo eh, que decidamos como sociedad que es sostenible, hay que ambientalizarlo, hay que eh, eh, aplicar medidas para que ese regadío intensivo tenga muchos menores impactos ambientales, tanto en el consumo del agua como eh, en cuanto a contaminación por fertilizantes y pesticidas y, pesticidas, eh, y en el territorio y de esta manera podamos reequilibrar los distintos modelos de regadío y luego en general lo, el, el regadío en su conjunto con otras actividades agrarias como puedan ser el secano o la ganadería extensiva. Muchas gracias Julia, yo creo que había quedado muy, muy claro. Eh... Está claro que tenéis una amplia variedad de propuestas, desde la agricultura familiar, el municipalismo, la producción ecológica y la nueva gestión del agua que, que es necesario. Me gustaría que, eh, bueno, nuestras organizaciones, cuando, para hacer una mayor influencia social y política, a me menudo trabajamos en, en alianza con el resto y las entidades que estáis aquí hoy presentes, junto con Sea Over Life, nos asociamos para, para esta tarea en, en diferentes organizaciones, y tenemos aquí organizaciones que están en la Coalición por Otra Paz y en el Foro de Acción Rural. Me gustaría que, que les explicases a nuestros oyentes en qué consiste rápidamente, porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, qué es la coalición y qué tipo de organizaciones la componen, y, y por qué nos interesa eh, organizarnos de, de esta manera, qué nos aporta estar en el trabajo en la alianza en, en ambos sentidos. ¿no? Así que, mismamente, Aina, ¿puedes contar sobre la coalición? Bueno, la coalición agrupa a diferentes tipos de, de entidades, desde organizaciones de agricultoras y agricultores ecológicos, ganaderos y ganaderas extensivas, uh, ONGs ambientalistas, entidades de desarrollo rural, expertos en nutrición y en consumo, o sea que realmente agrupa entidades que, que abarcan toda la, la red agroalimentaria a nivel estatal y uh, el primer objetivo común por el cual empezamos a colaborar era hacer propuestas de cara a, a, para una nueva PAC, una PAC que realmente, una política agraria común tanto a nivel europeo como luego trasladada a nivel estatal y a nivel de cada comunidad autónoma que promueva la transición agroecológica hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, justos, saludables, ecológicos y, um, y que además no solo se, um, el objetivo no es solo hacer um, poner en evidencia lo que no está funcionando en la PAC, sino hacer propuestas. Y yo creo que ese es el el gran reto que hemos conseguido dentro de la coalición que es que hemos, hecho, hemos podido trasladar a la Administración propuestas valientes, no de mínimos, sino valientes, uh, realizables, re, uh, realistas, y uh, para, para hacer esa transición, aparte de, de buscar sinergias y aprender entre todas. Mm, José Manuel o, o Mila, alguno de los dos que hable un poquito sobre el FARC, Bueno, pues eh, si queréis, eh, lo comento. Eh, el fare el Forgación Rural, es una plataforma de organizaciones eh, constituida por multitud de, de entidades, entre ellas eh, Life. Llevamos eh, funcionando desde el año 2013. Hay organizaciones eh, ambientales, eh, como vosotros, eh, agrarias, de mujeres rurales, eh, cinegéticas, de agricultura ecológica, eh, de redes de desarrollo rural y varias más, ¿no? Eh, nuestros objetivos son fundamentalmente el promover el desarrollo sostenible eh, en los ámbitos eh, social, económico y ambiental en el medio rural, impulsar la gobernanza y la participación de todas las entidades en las políticas eh, en este ámbito del medio rural y difundir ante la sociedad los valores que, que contiene eh, pues, toda to, to la sociedad y, y el territorio en el, en el medio rural. Y bueno, pues... Eh, elaboramos eh, documentos e informes eh, de carácter anual y hacemos eh, jornadas sobre distintos ámbitos eh, de gobernanza, de despoblación, eh, de, de, sobre la PAC. Eh, el último documento, como hemos hecho, es una transición justa en el medio rural, y bueno, pues eh, está abierto a cualquier entidad de ámbito estatal que quiera participar y promover en un ámbito eh, rural sostenible. Muchas gracias. Pues eh, Mila, tengo la última pregunta para ti. Queda solo un minuto. Eh, la Red Cerrae está en, en ambas alianzas, tanto en la coalición por otra paz, como en el Foración Rural. Eh, ¿qué, ¿Por qué una red eh, o por qué una entidad como la red CERAE está en estas alianzas y qué, qué le aporta en ambos sentidos? Bueno, pues la verdad es que muchas veces sí que nos llaman, eh, nos llama la atención que, que la administración, ¿no? la administración, aunque sea la local. Eh, forme parte de, de unas eh, plataformas o coaliciones en las que realmente las entidades que, que, que las, las han creado o, o las han desarrollado no están más bien relacionadas, pues como bien decía eh, José Manuel, con el ámbito más del medio ambiente, con el sector agrario y demás, ¿no? Entonces, pero claro, la, la, eh, la, clave, la clave de RECERRAE de, de los municipios que trabajamos en la transición agroecológica, en nuestras políticas eh, locales, entendíamos que era muy importante formar parte porque nosotros somos, eh, somos un pilar más ¿no? de, de ese triángulo que, que, siempre, que siempre hablamos y en el que la administración también tiene que tomar parte y tiene que ser un referente ante la comunidad. De tal manera que entendíamos que era muy importante formar parte de esas redes, de esas entidades, de esas organizaciones que estaban trabajando en nuestros mismos objetivos. Y sobre todo que estaban trabajando en el territorio y para el territorio. De tal manera que, bueno, pues eh, en 2016 es cuando Red Terrae empieza a, a buscar esas alianzas con este tipo de, de plataformas y aportar desde el trabajo de las, de las administraciones, de esas políticas eh, municipales tendentes eh, a, a, a la búsqueda de, es, de, de esa transición agroecológica y de esa soberanía alimentaria que estamos promoviendo en los planes agroecológicos locales, necesitábamos compartir con otras, eh, con otras entidades nuestras, eh, nuestras propuestas y formar parte de esas propuestas globales que, como bien decían eh, mis compañeros, luego son propositivas, para eh, foros más amplios y poder intentar entre todos cambiar, eh, cambiar todo lo que, lo que, lo, que está, lo que está haciendo que el medio rural eh, bueno, pues tenga en algún momento eh, bastante viabilidad ¿no? viabilidad que no es así vale porque en nuestro, nuestro, trabajo, nuestro trabajo desde todas las, eh, desde todas las entidades lo que pretende es conseguir que, que, bueno, que la sostenibilidad de los territorios rurales y su desarrollo integral eh, se produzca eh, lo más favorable posible. Por tanto, una, una entidad de este municipalismo quiso formar parte de ello para que también eh, los municipios, las corporaciones locales, las políticas municipales integras. Muchísimas gracias a todos, nos hemos quedado sin tiempo, pero estoy segura de que nos han faltado también temas por hablar y, y seguro que nos hemos quedado ganas de debatir eh, alguna, alguno de los temas. Eh, así que seguimos trabajando en ello, os agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y la experiencia que habéis compartido hoy con nosotros y nos vemos pronto. Gracias.